Todos bienvenidos al canal, vídeos a War Thunder, escenario, dominación, desierto de América Esta vez vamos a salir con tanques rusos, seguimos fuleando aquí a los T-72 Y aquí el T-72A todavía me quedan las modificaciones de los proyectiles de flecha Venga, salimos desde aquí abajo, vamos a ir a por la zona B Arranca T72, venga, Br9.7 aunque esta vez salimos con un 9.3 Venga, vamos poco a poco, este le queda mucho por fulear de motor está bueno, regular, todavía le faltan unas cosas y lo que más me interesa es sobre todo los proyectiles de flecha para tener una mejor penetración, las cajas huecas también funcionan bastante bien pero en este caso estos proyectiles ya todos lo sabéis además son ideales para incluso para objetivos aéreos venga vamos rapidito, vamos a quitarnos de en medio como hago yo siempre de estas casitas de madera que no sirven para nada y vamos directamente a buscar recodo aquí en estos edificios que estos son ya ya son de ladrillos y algo más protegidos podremos estar Venga, acercándonos a ver. Ahora, mucho ojito. Venga, eh, cuidado. Venga, ese pasillo de por ahí es un sitio de paso para los enemigos que van. Venga, 350 está bien. Hacia la zona. Ah, que ya están tomando. Venga, ese compi avanza por ahí. ST-72. Venga, vamos al lío. Ya se oyen disparos, disparo. Empieza el fregado. Están tomando B. Tanque ligero. Venga, la, a la han tomado. La C sin tomar, la B también. Venga, tanque medio. Venga, a ver qué pasa por aquí. Vamos, ahora ya mil ojos. Venga, este se ve que ha caído. Venga, ese dispara. Ánimo, vamos muchachos. Pam, pam, pam, pam. Venga, curva rápida y de frente. Ahí. Venga, se marca. Venga, destruido. Americano. XM1. Venga, y Esto significa que cae fuego de artillería. Venga, ah. Eso que, venga, más artillería. Venga, ese compi está esos compis están tomando B. Venga, el loro. A ver si aparece alguien más por aquí. 250. Si está, está bastante bien. Por si aparece algún pajarito. Venga, vamos, más artillería. Venga, que no decaiga la cosa. Pues nada, aquí parece. Venga, aquí hay un buen. Un buen grupito de compañeros. Venga, el enemigo va ganando. Estupendo. Muy bien. Chachi Piruli. Qué bien. Pues vamos a tener que irnos, que irnos a por a. Venga, vamos a buscar recodo aquí en estos edificios. No vamos a ir directamente por la carretera. Sería un suicidio. Vamos a aprovechar la coyuntura. Aquí de todos estos, todos estos edificios. Venga, mucho ojo. Venga, vamos a ver. Al loro siempre. La zona A, aquí en este escenario, mucha gente suele tomar a, si sales justo desde el lado contrario, donde están saliendo los enemigos, por la, por la parte de abajo del camino. Porque muchas veces a mitad de la partida llega el famoso tren y se para justo ahí. O incluso sin el tren, antes de que llegue por la parte de abajo, puedes estar pisando. A ver, no perdamos aquí de vista. Puedes pisar la zona sin que te vean. De esta parte Donde estoy yo Pues no me queda más remedio Que meterme por en medio de las calles Venga ese compi Va para allá Ese tanque medio Venga despacito No se oye nada Venga Ahí parece que sí eh, Está tomando A Pues sí, parece que está tomando A Sí, correcto, correcto Ay, Venga, vamos a hacer un cable Ahí está, colega Venga, pues nosotros nos quedamos por aquí Elo, si sí hay un elo Ahí está, derribado Menos mal, yo lo había visto Venga, lugar de paso Listo, capturada no me dio tiempo a tomar pero así un poquillo, una porción Venga, vamos a ver oh, tanque medio No, perdón, ligero, ahí abajo Esa marca, ¿y mi compañero? Mi compañero creo que ha volado Bueno, si está el tío intentando tomar A Le estoy jodiendo la fiesta, justo pisando Aquí la rayita, venga, el loro Que puede estar por ahí Mm, mm, mm, mm. Venga, vamos a avanzar A asomar el aneliz poco a poco Hacia el respawn de ellos Ahí en B2 Venga, por ahí también suelen pasar Por esa parte Desfilando, venga, no veo nada eh, También estoy demasiado atrás Venga, el loro Venga, vamos a asomarnos un poquillo A ver, por aquí la salida del respawn ¿Eh? ¿qué es eso? Venga, el colega, marca, marca, marca Venga, artillería por ahí Venga, a ver por dónde sale Pues por allí Vamos a echar el vistazo ¿Eh? ¿qué es eso? A ver, a ver, a ver Ahí está, ahí está Venga, ahí, perfecto Destruido, venga muy bien, le pillo justo por el lateral. Le di la munición. Otro más, venga, venga, venga. Ah, no me da tiempo. No me da tiempo. Venga, es. Ahí está. Esa 324-100. Ese compi ha hecho buen su trabajo. Venga, eso. Ese, esa ametralladora. Eso. Ojo, al loro con esa ametralladora. Es un antiaéreo. Venga, avanzando poco a poco. Vamos a hacer el respawn poco a poco. Venga, a ver, que nos encontramos. Venga, ahí, sí, ahí hay alguien. Mi compi se tira de cabeza. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es eso? ¡Ah, mierda! Al ladrillo. ¡Ah, me da! Venga, por suerte. Venga, venga. Tengo buen ángulo. Buen ángulo. Ahí. Ah, venga, 350. Venga, asómate bonito. Venga, vamos a ver. Perfecto. ¡Bof! Menos mal que me ha pillado. No me ha pillado justo de lateral, sino. Venga, ese proyectil lo ha rebotado. Estupendo. ¡Ah! Venga, él falló, yo no fallé. Venga, un pequeño descanso por aquí. Venga, vamos a ver. Si aparecen, no aparecen. Venga, están capturándose. Perfecto. Venga, se compite. 72V. A avanzando por allí. Venga, ahí hay un antiaéreo. Esos disparos. A ver, ya se oye A ver, sí, ahí está este compi Ahí está, perfecto Por un momento pensé Venga, T-72B Bien, hemos tomado C A, ah, ¿Veis? ¿Eh? ¿Qué es eso? Venga, disparos al oro Venga, venga, ¿de dónde vienen esos disparos? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Venga, no veo, no veo, no veo Por ahí, por ahí, parece que es por ahí Por ahí, por ahí Ah, ¿Qué es esto? Venga, de la derecha ¿Qué me da? ¿Qué me da? Venga, tengo que reparar ¿Será posible? Venga, de par. Vaya, pero ha sido este, ha sido este. El que par ha sido el que me ha cogido el lateral. Pero ha sido el primer disparo a la cadena. No ha sido. Ha sido ese tanque americano. Venga, vehículo de apoyo. Salimos. T72A. Mismo sitio. Arranca. Venga. Vamos a seguir fuleando. Oh, qué pena, macho. si el que par. Vaya potencia de disparo que tiene anti antiaéreo. Pues me ha frito, ¿eh? De lateral. De frente no sé si lograría hacerme. Mucho daño, hombre, me dejaría tontado seguro Pero de lateral es que me ha dejado frito Todo ha sido el XM1 Que me ha cogido justo de atrás Venga, no puedo escribir nada Estupendo Chat no disponible Bueno, ya visto toda esta partida Está grabada Ya lo dejaré abajo en la caja de los comentarios La fecha en, bueno, en un desafortunado incidente Vamos a hacerlo así Que está sucediendo en un país vecino de Europa y por lo tanto aquí tan, Muchas opciones del chat Están totalmente mm, capadas Bueno Venga, vamos a lo que vamos Ah La están tomando Venga, ese avión se estrella ahí Es antiaéreo ¿Sigue vivo? ¿No sigue vivo? Ah, pues no Pues parece ser que no A ver si eres mi amigo Estoy de par Tiene toda la pinta Venga, vamos para allá Vamos hacia... Eh, están tomando a quién, quién, quién Pues el par, no, alguien más Pues venga, vamos a robar un poquito, venga, aquí pisando Venga, colega, ya dejas de capturar Claro, el enemigo, deja de capturar la zona A ver, el pollo dónde está El tren está destrozado A ver, eh, por ahí está el amiguete Cuidado, venga Vamos a cubrirnos aquí con el cadáver de este colega Porque el tío nos ha visto Venga, ¿eh? ¿Quién dispara? Pues ha sido él, ha fallado bueno, yo hago la marca. La marca, pues bastante mala. Venga, vamos a cubrirnos con el colega. A ver este tío quién es. Yo no lo veo. Ahora mismo. ¿Cuántos? Eh, dos, dos. colegas. Somos cuatro. Cuatro. Bueno, perdiendo B. El tío sigue ahí. Venga, ¿quién es este tío? Venga, marca, marca, marca. Nada. Eh, me dispara la ametralladora. Ah, pues venga. Ah coño venga me está haciendo polvo con la puñetera ametralladora venga me toca reparar venga 26 25 24 venga el tío sigue ahí bien han tomado B cojonudo y en C no hay nadie para defenderlo yo estoy aquí en A contra este tío y vete a saber si alguno más fuego de artillería venga venga el tío me sigue tirando no voy a poder reparar si me sigue castigando así vaya hombre Tiempo precioso. Ah, me ha cogido justo ahí. 20, 19. Ya podía haber estado reparado. Hay ah, mal sitio medio a parar. Venga, de esta prendemos. Venga, aviones, se oyen. Aviones. Venga, bombas. Venga, artillería, Venga, 7, 6, 5, 4. ¡Ah! ¡Mierda! Ah, ¿Qué es esto? Vaya. Este me ha cogido por detrás, venga, el avión disparando. Uf, qué desastre. El otro allí abajo. Venga, T62B, venga, nos vamos a sacar, vamos a sacar el 9.7. Pues. Pues me parece. Pues quedamos dos. Ese para B y yo para A. Venga, no hay otra. Para esta partida se está complicando de mala manera. Venga, la superioridad aérea está perdida. Y tenemos a dos colegas ahí en A, mi compañero tomando en B. Venga, y me toca a mí comerme todo este bagalao. Pues no sale nadie. Venga, si no sale nadie más, si nadie más quiere reaparecer, vamos apañados. Al loro con el XM1. Venga, el ruido lo conocemos. Vamos a ver, y la superioridad aérea también la tienen. Así que por aquí ya me pueden venir por cualquier sitio. Y escucho al hilo. Hay un helicóptero por ahí dando vueltecitas. A ver. Venga, estupendo. Venga, a ah, mi compañero muere. No captura B, lo matan. B y C la están capturando. Y enhorabuena, chacal. Estás solo. Estás más solo que la una. Va, pues solo en el desierto de América. Desastre. Pues nada. ¿Qué hago? <risa> no, si ya vendrán todos como pues esos es aquí para el respawn Venga, pues entonces varios enemigos Un elo por ahí dando vueltas Por ahí se oye A ver, a ver, a ver Al loro Está cada vez más cerca ¡Eh! Por ahí se ve A ver, a ver, de los árboles Ahí está el colega Venga, vamos a ver, a ver, 1500, a ver, a ver, a ver, toma, impacto crítico, cojonudo, venga, ese disparo, ay, mira, qué amiguete, venga, este quien es, eh, el destruido, el helicóptero, venga, fuera, este aprovechado para salir, venga, pues nada, venga, esto se ha perdido ya, está claro, venga, reparar ahí por donde sale, izquierda, derecha, izquierda, derecha, es lo que me queda, venga, termina ya, a ver si por lo menos elevamos el culo aquí con el vehículo de apoyo, Venga, golpe final. Se acabó. Fin. Misión fallida. Segundo en el equipo. Anda. Uf, qué pena, macho. Bueno, la partida estaba cojonuda, pero al final te quedas solo y nada, es lo que hay. Bueno, hemos fallado. Misión fallida. La partida está bastante bien. Son de las que molan, pero lo que no molas es perderla. <risa> Venga, segundo el equipo 14.823, dos terrestres, un aéreo, el helicóptero, tres críticos, cinco impactos y una zona capturada, 88% de actividad. Muy bien, eh, hemos completado ya la compra del proyectil de flecha. Pues nada, recordaros a todos, abajo enlace de descripción, el cuadro Nibis, Discord. Instagram, Facebook y el canal de nuestro amigo Draconianus en Twitch Esto ha sido todo y como digo siempre Nos vemos en un próximo Chao